Hola chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube, ¿sabéis quién es? Max Bodipo, nos estamos yendo al mercado más grande de Malabo, ahora estamos cogiendo un taxi, que es la vía de transporte más usada en Guinea Ecuatorial. ¿A veces os pasa que cuando estáis a la espera de algo, nos llega? Así me estoy sintiendo ahora mismo. No pasa ningún taxi. ¡Qué tela, de verdad! Bueno, al final pillé un taxi. A duras penas, la verdad. Pues llegamos chicos, esta es la entrada del mercado de Semu. Mi hermana quiere comprarse pelucas y yo simplemente quiero comprar vegetales porque hoy tengo ganas de preparar una salsa de vegetales. Así que primero vamos a por las pelucas de mi hermana y después vamos a por los ingredientes. Ahora estamos en la tienda de un chico camerunés, así son la mayor parte de las tiendas. Y como podéis ver, esta es una carnicería. Venden todo tipo de carne de bosque. ¡Oh, my God! Miren lo que vi, chicos. Una peluca de rizos. Mi debilidad, mi gran debilidad. No puedo resistirme. Ay, no pude resistirme. La tuve que comprar. Se va muy bien. Te digo, te va muy bien. Tú haces, tú haces publicidad, ¿no? <ríe> <ríe> <ríe> hasta si acá del doctor. Mientras aquí, ya lo ves. ¿Se uh, va? Muy bien, te lo digo. <ríe> El mercado está dividido en partes. Hay zonas en donde puedes encontrar artículos usados a precios asequibles, zonas de comidas donde solo puedes encontrar carne. Productos congelados, carne de bosque, caracoles, cangrejos y demás. También hay una gran zona de vegetales en donde puedes encontrar todos los vegetales. Eh, cebolla, ajo, tomate, verduras, o sea, ya tú sabes de todo. Pues miren lo que vi, miren lo que vi. Yuca de combe mi hondo. Así se llama. Una debilidad mía. La verdad es que me encanta la yuca de conde. Me fascina. Está súper rica. Como veréis, siguen vendiendo animales en peligro de extinción. No veas cómo me hierve la sangre al ver este acto. Pero en fin, ¿qué entiende alguna gente de este tema? La verdad es que nada. Estos chicos trabajan de cargantes de artículos en el mercado. Si tú te vas al mercado y resulta que tienes mucha compra que hacer, Puedes llamar a uno de ellos y con su caretilla te ayudan a cargar las cosas y luego ya tú les pagas algo. Y bueno, está lloviznando, tenemos que regresar a casa... Bueno chicos, estamos en casa, miren lo que compré con 5 euros y 34 céntimos, en franco cefa son 3.500 Ahora voy a preparar una salsa de vegetales con huevo que aprendí en Ghana y me gusta un montón, llevo mucho tiempo sin comerlo. Hervimos las patatas y zanahorias, hervimos las costillas, ahora le echamos aceite, la cebollita, el tomatecito, mm, ya. Yeah. Al cabo de un rato, zanahoria y el tomate. ¡Mmm! ¡Yummy! Es hora de comer chicos Y aquí es donde se acaba el vídeo Muchísimas gracias por mirar Nos vemos en el siguiente vídeo Un beso, suscríbanse